en las áreas de los asentamientos de Dubresnaya, Sinkopka y Kislopka en la región de Jarkov, en Novoloskoye y en Estelmakopka en la República Popular de Lugansk, dijo el funcionario, además que añadió que eliminaron a mano de obra del de equipo enemigo con 65 unidades, además que... A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 nos dijo el portavoz. En total, las Fuerzas Armadas Rusas han destruido 404 aviones de combate ucranianos, 226 helicópteros, 3.600 vehículos aéreos no tripulados, 414 sistemas de misiles tierra-aire, 8.421 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.074 lanzacohetes múltiples, 4.447 cañones de artillería y de campaña, así como morteros y 9.146 vehículos motorizados militares especiales desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania, informó